Esto es glitch Glitchfown News y comenzamos. Luego de que hace algunos años llegara el rumor a oídos de todos los gamers sobre el posible lanzamiento de dos series de Nintendo basadas en The Legend of Zelda y Star Fox, esta semana se ha reportado y dejado claro que a Nintendo no le gusta que filtren sus proyectos. Con esto se ha mencionado en diversos medios que luego de una filtración sobre estos proyectos, Nintendo retiró toda posibilidad de ver esas franquicias en la pantalla chica. Como lo reportó Eurogamer, en años pasados se comenzó a especular sobre la posible creación de estas dos series, pero debido a que alguien dentro de Netflix andaba de chismoso y compartiendo información confidencial, a Nintendo no le quedó de otra que retirar de la mesa ambos proyectos, así que de repente todas las personas que tenían conocimiento de estas series repentinamente comenzaron a ver la retirada de los proyectos sin explicación alguna. Adam Conover, un comediante estadounidense que tenía conocimiento de estas series, comenta que cuando pasó todo esto se quedaron sorprendidos, al mismo tiempo que escuchaban de sus jefes que las series no se realizarían, a lo que los jefes agregaron que todo esto pasó porque alguien dentro de Netflix comenzó a hablar de estos proyectos secretos, y Nintendo mejor saltó del barco. El proyecto de The Legend of Zelda se rumoraba sería una especie de Game of Thrones para toda la familia, con Link obviamente en una aventura para salvar a la princesa Zelda y situada en el mundo de Hyrule. Ahora no sabemos si alguna vez será posible ver estas adaptaciones, pero de lo que estamos seguros es que a Nintendo pocas ganas le quedan de compartir información confidencial con Netflix, quizás sea lo mejor para todos y que estas franquicias se queden dentro del mundo de los videojuegos. A todos nos gustan las cosas gratis y cuando hablamos de videojuegos no podemos resistirnos a agregar unos cuantos títulos a nuestra pila de la vergüenza, que aunque es muy probable que no toquemos nunca en la vida, siempre es mejor que sobre a que falte, así que en esta ocasión la tienda de Epic nos trae dos juegos y entre ellos uno que vale muchísimo la pena. El primer título que llega completamente gratuito es Metro Last Light Redux, que si no lo has jugado esta es tu oportunidad para darle una revisada a este grandioso título en primera persona y con una muy buena ambientación. El segundo título gratis en esta tienda es For The King, un juego de estrategia, y que si te gustan los juegos de este tipo estamos seguros que te encantará. Por muchos años Steam ha sido la tienda digital líder en ventas en PC, pero poco a poco otras tiendas como Epic Store le pisan los talones con grandes ofertas y regalos como estos. Así que si cuentas con acceso a la Epic Store, corre a descargar estos títulos que solo estarán gratis hasta el 11 de febrero. Una nueva actualización llega a todos los usuarios de PlayStation 5 y resuelve un problema que causaba que los juegos de PlayStation 4 intentaran instalar las versiones de PlayStation 5 incluso cuando estas versiones ya se encontraban en el disco duro. Este parche incluye el típico mensaje de Sony donde menciona que mejoran la estabilidad y desempeño de la consola. Pero además agrega una corrección al error específico que mencionamos antes. Este problema afectaba a los juegos multigeneración como Assassin's Creed Valhalla, el cual tuvo lanzamiento para el PlayStation 4 y al instalarlo en el PlayStation 5 desbloqueaba su versión de nueva generación. El bug en sí provocaba que la consola intentara constantemente instalar la nueva versión cada vez que la consola era iniciada, sin importar si ya existía o no. También resuelve un problema en el cual la versión de nueva generación quedaba completamente bloqueada al intentar descargarla, además de agregar un nuevo mensaje cuando intentas correr por primera vez títulos de PlayStation 4. Si tienes dudas de cómo transferir tus datos de PlayStation 4 a PlayStation 5 te dejamos un link en nuestra descripción, donde te explicamos cómo realizar este proceso. Así que no olvides poner a descargar esta nueva actualización para que tu consola esté en estado óptimo y no dejes de disfrutar tus juegos. En esta semana para Activision e Infinity Ward una demanda ha tocado sus puertas, y todo parece ser por copiar la tarea y andar haciendo copias de personajes en sus juegos, específicamente en el juego Call of Duty Modern Warfare. Como lo ha reportado Torrent Freak, Activision infringió claramente en diseños de personajes y robó estos mismos a su creador Haugen, copiando descaradamente los diseños del personaje principal llamado Kate Janus para una historia llamada November Renaissance. En 2017, Haugen contrató a la actriz cosplayer Alex Edra para representar a Kate Janus y tomó una serie de fotografías con las que esperaba que varios estudios interesaran en su historia. Así, durante el desarrollo de Call of Duty Modern Warfare, Activision contrató exactamente la misma actriz para recrear lo que ellos mencionan como una luchadora fuerte y hábil. Además de que le pidieron que llevara los mismos aditamentos que usó para la sesión fotográfica con Haugen e incluso la misma persona que la maquilló fue contratada para este nuevo trabajo. Con esto usaron a la modelo para crear los modelos 3D que emplearían en el juego que todos conocemos y para recrear al personaje llamado Mara, Haugen está decidido a recuperar las pérdidas por esta clara infracción de derechos de autor y haber usado sus diseños sin su permiso. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que si se parecen o solo está buscando una tajada del pastel? Ahora falta ver qué pasa y de proceder la demanda a ver cuántos millones le saca Activision. Hasta aquí las noticias de esta semana, si se nos pasó algo importante siempre está en nuestra sección de comentarios donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos.